Que yo sin ti estoy bien, bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo oh, oh, oh. Sin ti estoy bien, estoy muy bien Ya te saqué de mi corazón Espero que tú también hagas lo mismo que yo. Oh, oh, oh, oh. Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé, entregándote mi vida y quedando a tu merced, convirtiéndome en agua solo para calmar tu sed. Y a cambio de nada, todo. Por usted, y el tiempo fue pasando, y mis lágrimas secando, y sin razón cambiando. Y yo lo estaba notando, mas nunca me quité y opté por hacerme el ciego. Yo soy mal jugador y perdí en tu juego, y pasan horas, horas y horas. Si yo tengo latente el recuerdo de tu belleza A veces vienes, me llamas y me lloras Y yo quiero sacarte por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que llevo un vacío en el alma Pero esto ya no da pa' más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 Lo mismo que yo oh, oh, oh, oh. Estoy muy bien Estoy muy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo oh, no, no, Sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo oh.